¡Oh! vos, ¿Qué cosas? 48, 100. 48, 100. A ver, ¿cuántos intentos son? ¿Cuántos intentos ahora? 93. A ver. No es tan mal. ¿Por qué? Primero porque la gran mayoría de los fails fueron muy estúpidos. Segundo, porque hay veces que cuando perdía, por ejemplo Este, las tarbos que puse fueron medio mal, entonces agarrar esa obra era un poco difícil Pero eso no me va a pasar en, en, la, en, la, en la, en la, cuando esté jugando De verdad, y tercero porque no, no, tengo otras razones Porque tengo que ser optimista, qué sé yo 48-100 Onda, me acabo de hacer la segunda mitad de corrido Y antes me hice Hasta 48, o sea que básicamente Casi como que lo hice todo, si no era por ese fin. Bueno No sé Ahí va Relax ¿Qué quieren que les diga? Es impresionante lo que acabo de hacer Es, es impresionante Sin practicar una mierda bueno, a ver si. Sí. pero sin practicar, sin practicar el wave del principio, sin practicar la nave que había de, después del 18 sin practicar la otra nave que es la que me jode bastante, sin practicar, sin practicar el cubo, sin practicar el UFO, sin practicar una puta mierda. La primera vez que pasé, el el wave del principio, me hago un nivel encima alto nivel, alto nivel. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué, qué acabo de hacer? Si ¿Sí les digo que era posible un fluqueo, O sea, ¿vieron todo lo que acabo de hacer? Me sirvió mucho este 4800, la verdad. Me sirvió muchísimo. Porque yo creo que si no era por eso fallaba en la bola o algo así. ¡No! ¡65! Bueno, segunda vez que llego al Strayflame No está mal No está mal A partir de ahora lo voy a llamar Street Flying, No lo quiero llamar la nave del 60... No, no, lo voy a llamar Flame y listo, ya fue. Que a hay mucho, ya sé, pero bueno Bueno, llegué al Strayflame por segunda vez No está mal Yo creo que hoy puedo llegar una tercera vez Incluso puedo ser un universo Pero no se sabe, no lo sé Ah, lo ser que estuve, boludo Ahí nomás estuve Estuve... A, a nada A nada estuve Siento hoy... Lo juro, siento re raro los controles Como que se me va mucho toda la mierda Me pasa con el web, me pasa con la nave Me está pasando con muchas cosas Por supuesto que es una cosa mía, no es nada que ver con... El juego, pero bueno. Pero aún así, ¡jode, jode! ¿Cómo ese fail de mierda que tú? que hice el 19 fue, fue tener una suerte tremenda. Encima, yo me la creí. Yo dije, ¡guau, wow, qué copado! Llegué ya dos veces al 48%. ¡Qué bueno! Mañana lo voy a pasar muchas veces y puede que caiga mañana. Y pasado ya ni te digo. Pasaron tres días y no volví a pasar del 48%. ¡Tres días! ¡Qué excepción, boludo! Es como, como si hubiese defraudado a, a, a mí mismo de hace tres días, básicamente. Me defraudé mi yo del pasado. Estoy volviendo a quedar estancado en partes en las que yo no tendría que estar estancado. Supuestamente las logré aprender, pero es que ahora. Ahora estoy volviendo atrás. Es muy triste. Es, en serio, muy, muy deprimente cuando te pasa eso. Lo que sí si es que si no paso este wave, ya tiro toda la mierda, voy a subir un Highlights y... Que va a quedar horrible, porque va a quedar a lo mejor al principio y después no va a haber una puta mierda Pero es que si no se puede, no se puede Fallo una vez más en el cubo de 44 y ya fue Porque ya no, no, no, ya no suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete suscribite suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete